Pues en principio ya hecho vídeos sobre los influencers. Y en teoría la cosa iba a ir sobre eso. En teoría, pero... So, there's a group of people that are really just early adopters that really embrace all forms of culture. Those are the people that everyone else ends up paying attention to, uh, whether it's because they're creative and they invent things or they can recognize uh, what the next thing is. They know that what they're doing is the right thing because they're comfortable in it. Es una persona que puede tomar una idea, una brand un concepto y lo a la consciencia mainstream. Consciousness. Lo que a mí me influencia es totalmente distinto a lo que te influencia a ti. Aquí vamos a empezar trabajando sobre esos ejercicios. Estos nos deberían servir, en contraste con los que hemos hecho antes, para trabajar un poquito, como dijimos, sobre esas herramientas a las que les teníamos que ir dando forma a nosotros que nos ayudasen a ir, a ir tomando decisiones sobre el ejercicio que vamos a hacer. Eh, o sea, primero, primeramente cada uno en su grupo hablando sobre lo que cada uno quería, llegando a, un, a una idea en común en el grupo y finalmente exponiéndola a toda la clase para llegar a una idea en común con toda la clase. Eh, nos influencia más a nosotros los más cercanos que los famosos, que es lo primero en lo que puedes pensar cuando piensas en un influencer. Queremos que la gente vea cómo somos nosotros, eh, enfocada en nuestro entorno, en lo que nos hace ser nosotros mismos, con la gente que nos rodea. El, en general, los que más nos han gustado, ninguno de ellos tenía ni voz ni palabras, solamente, por ejemplo, una frase o dos al final para destacar lo más importante. La música mola, así que... Si ponéis música bonita y eso, pues sí, puede ayudar a que la gente pues, coja un poco más de ritmo. Y la forma que nos gustaría que tuviera el vídeo es corta y sobre todo entretenida. También lo que habíamos pensado era que para no hacerlo tan, como ya hemos hablado de que nos aburren las entrevistas, hacer una pequeña historia breve, ficticia, sobre lo que dicen las propias entrevistas, para darle un poco más de interés. Y a lo mejor... Eh, esa persona coloca algo, se da cuenta de que ha colocado algo como no le gusta y lo cambia. Tú en ese momento no te, estás, no te das cuenta de, de lo que estás viendo ni por qué lo hace, pero nosotros lo que queremos hacer es que suene como una voz que a ti como que te haga pensar por qué ha hecho eso. Y entonces como que eso que ha hecho es algo que viene de atrás, una manía suya de, de pasar. A mí la idea suya que han dicho me parece muy buena y lo podríamos a lo mejor pues eso unir con lo que habíamos pensado y no sé pero bueno al final hemos llegado a un acuerdo y creo que está funcionando bueno en parte vale. porque había mucha gente que no prestaba atención o que no que simplemente no escuchaba porque no le interesaba el tema y luego decía es que no lo entiendo es que no sé cómo hacerlo al final yo creo que va a salir algo decente pero proceso yo creo que ha sido un poco lento. Pero que no es lento, es que no hemos sido muy concretos y era como que siempre dejábamos sí. todo bueno, ya lo diremos, bueno, ya lo diremos, sí, pero al final no concretábamos nada y no quedaba muy claro exactamente qué es lo que teníamos que hacer. Pero que digo, la que yo tengo que con la manía. Pues sí, yo como el del boli, porque cuando me aburro es una manera de entretenerme. ¿tú? Sí, sí, sí, no hace falta nada más que eso. Es que la manía, no. Es que no sé por qué. No tu nombre. Tía, porque tú creías de pequeñita que se enfriaba el arroz y si hacías un agujero. No, que Es que quedamos en que sí que había que decir cosas, pues, tío, pero yo creo que las cosas no han quedado suficientemente claras. Bueno, ¿qué, qué vas a hacer? Que no lo sé. Tengo que pensar. Pues ya está, pero le explico la suya yo la quiero. No, pero después del pues, vídeo, cuando ya tenemos todo. Por separado, si podemos juntar alguno. Por si luego lo no quiere meter Miriam, Ay. o si no lo quiere meter, pues. Claro. ¡Que no, no digas no. Luis! Porque, no es que haya que decir. O sea, no sea. haya que decir solo. Si no, solo, ¿sabes solo... ¿sabes se pues sencilla? se quita, coño. Claro, pero te grabamos a ti ya diciendo por qué te peina las cejas, a ti y yo por qué. Te... Yo, porque... yo creo que eso es lo último. Que sí, no, no cuatro... que sí. Que sí, que no. Y así ya Que sí, que no, que no, que No, porque hay que echar las cuatro mesas. cada uno. Sí, dejamos salir dos, cada uno. Estaba bajo mi pues pues ¿La habéis tenido descargada? No, no, sí, o sea, tenía un poco, ¿sabes? Pero dos líneas, y de repente estaban rojos, ¿sabes? Y damos no, pues, cuenta no. tenía dos líneas porque estaba descargadas, yo creo. Porque pues, a... no que que tenía. El... De... Y claro. la organización. Yo creo que la organización. Es lo que es es más ha fallado. ¿Sí? La de dejar mm, cosas sueltas. Entonces, dejar pues, cosas pero sueltas. Pero es que realmente. Bueno, organización y, y que la gente lo entienda de verdad. Tampoco hemos funcionado tan mal, pero si hubiéramos tenido más organización. Hubiera ido, todo, hubiera ido todo muchísimo más ágil y hubiéramos acabado ya, pero simplemente lo que falla, porque realmente las ideas siempre han ido saliendo sin ningún problema. Porque para estos trabajos es cierto que nos hemos quedado todos un poquito en blanco, Yo creo que también ha ayudado que Albano nos ha dejado un poquito a nuestro aire. Castro y Ging, bueno, hacemos los, los dos ambos. Ahí, luego yo diría meter la cámara desde eh, aquí para que se vea como... Claro, luego se, se ve como un lo graba. Oye, si queréis puede quedar bien que en vez de que salga la a su cara cuando hable, que se le dan los pies solo. Pero entonces no movemos la cámara, ¿no? Se queda así, ella pasa, pero no la movemos. Un poco más centrada, porque por ejemplo, a lo mejor aquí no se nota, pero en el nadador sí. Espera, me queda un poco más. Mientras que se vea la barba y nada. vea un poco más. Que se vea un poco más. No, que no acerques pero suba a la cámara. A ver, túmate, Carlos. están como sorcire, ¿no? Eh, va, eso, ¿eh? para allá. Sí, sí, cuenta sí, con ello. Sí, sí. Uno, dos y tres. Ahí sí. Y ahora... Ahora vamos a ver la parte de Mickey, ¿no? ¿Os pues acordáis que hablamos de que todo esto que se estaba grabando también lo íbamos a ver. ¿Qué va a servir como ¿no? para evaluar? el proceso y para evaluar el resultado. ¿Tú se me ya, por el ¿Lo vemos? La diferencia es totalmente distinta a la diferencia. ¿Qué vamos a ¿Qué a hacer? a hacer? ¿Qué a a mucho mejor o sea, pero realmente cuando empezamos a hacerlo no esperaba que saliese tan bien como ha salido y a mí me hubiese gustado que, que no se diferenciaran tanto los grupos en el vídeo, porque cuando tú ves el vídeo se nota que, es que ha sido grabado en grupos distintos y por, por distintos grupos de personas y a mí me hubiese gustado que hubiese parecido que hubiese como grabado todo en el mismo grupo Si y no se, se, puede puede se puede hacer todos juntos que los grupos también. se mezclaran, pero no lo sé yo creo que no se nota mucho ¿no? yo creo que tampoco se nota Yo no notas porque que has estado ahora no a mí me preocupa el que ¿Qué? al principio te sea interesante y luego que no como el día que nos pusiste del surfista que ah. muy bien. y ya está al principio dices bueno claro, para claro, el momento según conformate con que te guste a ti que digas bueno esto lo he hecho yo y ha salido ha salido con que salga ya es suficiente sí, porque a nosotros está claro que nos no va a gustar más o menos nos va a gustar porque es tuyo y... porque claro. es nuestro y lo hemos hecho nosotros pero mejor a todo primero yo no sé cualquier día una día ¿Sí si tutoría estaba... que la pongan vamos que lo digo desde mi sabes de que es de mi opinión que, de que no saber la clase pero que la pongan y a, y a ver qué piensan ellos ¿sabes? a ver qué opinan ¿no? si les aburre si les gusta si han estado sí. mirando esto de rato. si ha habido momentos que se han ido eso y parecido. si les ha hecho pensar en ellos también no claro, si, la sí, la... si hemos llegado a lo que realmente queríamos claro. Por favor, caballeros, ¿sí? bienvenidos. Hola, buenos Hola. días. Hola. Bueno, pues hemos hecho una, un proyecto que es un vídeo y está basado en un primer proyecto que hicimos basado en los influencers, que es un trabajo ya hecho por las personas. Bueno, para que sepáis lo que es un influencer, es una persona que a ti te influencia y de todo eso salió salió este vídeo de las cosas que nosotros hacemos bueno. espero que os guste porque esto, hemos estado eh, un tiempo haciéndolo en bastantes semanas ¿no? hemos estado con este vídeo y bueno luego hablamos sobre lo que os ha parecido Entro, ¿eh? están totalmente libres de prejuicios porque al fin y al cabo, las haces sin darte cuenta espontáneamente, sin esperar que nadie te vea. Queríamos saber también si os habéis sentido identificados con alguna manía, o sea, os ha hecho pensar sobre las vuestras. Si Sí. y estaría dispuesto a compartir a, o aquí y ahora una manía con la clase. Yo me acuerdo de las Yo las subo. ¿Y ¿Algunos os hubiera gustado participar en este vídeo? Sí. Sabéis que, bueno, estamos pensando hacerlo y es abrir un Twitter y, bueno, que cada uno que quiera aportar algo, que suba su manía y, bueno, Así compartirla con la gente. Con el hashtag llámalo tuyo, bueno que es como se llama el vídeo, pues que cada uno comparta una magnia suya o que suba una foto o vídeo, lo que